Realmente estoy estufado de este pseudo periodismo que nos está todas las mañanas estupidizando, deformando la cabeza. Ay, ay, ay, mamá mía, es, es, es realmente terrorífico. Hay un tipo ahí que prende y apaga la luz con un saco es, es, es, es, Miren, inventó, inventó la payasada ¿eh? a la hora de decir las cosas más tremendas, porque por supuesto que los noticieros las buenas noticias no aparecen, este, y subraya, digamos, con chistecito las cosas, ¿no? las cosas más tremendas, pasa de un, de un lugar a otro, realmente estoy harto. Pero aparte hay una cosa, la, la, aparte de esa cuestión de insensibilización, de esta gente, este, digamos, va produciendo anomia, todo esto, va produciendo, eh, digamos, hay una palabra, ¿cuál es? Este, indolencia, ¿no? Va produciendo indolencia, pero aparte de eso está la ignorancia manifiesta. Miren, estaba viendo... ¡Ay, por favor! Este hombre cada vez que va a cambiar las cosas, ¿sabe lo que hace? Hace así. Y ustedes me dirán ¡Ah, claro, aplaude! No, muchachos, no crean que ellos es aplaudir. Él dice que ellos es aplaudir. Aplaudimos y pasamos a otro tema, ¿eh? Y van pasando los temas, la gente que encuentran muertas las mujeres que encuentran apaleadas, los hombres que encuentran apaleados. Ahora descubrieron un cadáver adentro de una valija. Y claro, después de contar lo de la valija, este hombre va y dice, bueno, aplaudimos, y Numi no me dice, ¿aplaudimos qué? Me dice Numi, no. ¿aplaudimos qué? Que, que encontraron un cadáver dentro de una valija. eso, lo que pasa es que este hombre tendría que decir otra cosa, no aplaudir, porque aplaudir es ni más ni menos como dice acá el diccionario de la RAE, palmotear en señal de aprobación o entusiasmo, o sea que, como bien, digamos, no me lo, lo marcaba, ¿este hombre es que aplaude? ¿Está palmoteando en señal de aprobación o entusiasmo, como dice acá? ¿O está celebrando a alguien o algo con palabras, ¿sí? por decir si yo te aplaudo y por ahí no lo estás aplaudiendo, no, no estás haciendo así? Entonces ustedes me dicen, che, Merci, ¿cómo se dice? Por ejemplo, cuando uno agarra, tenés un personaje, y esto lo hemos visto con Daniel Dereo, hace muchísimos años, a lo mejor él se acuerda y todo, este escritorazo. Estábamos con un personaje que eh, había, digamos, llegado a una casa en el campo y ¿qué hace? Se pone a hacer así. ¿eh? Pongan la pausa, muchachos. Y díganme, no busquen en internet ni nada, díganme, digamos, ¿cómo se llama eso? ¿Se llama aplaudir? No, porque no estamos aprobando a nadie o entusiasmados por algo, estamos solamente haciendo ruido para que nos vengan a abrir la puerta, por ejemplo, ¿no? ¡Hola! ¿Hay algún periodista por ahí? ¿Algún periodista que quede serio, por favor? Bueno, eso se llama, volvió de la pausa... ¿Están ahí? ¿Ya están ahí? Se llama precisamente batir palmas. No aplaudir. ¿eh? Así que seguí prendiendo y apagando la luz que te da plata, pero no le deformes más el bocho a la gente, flaco. Les mando un abrazo muy grande desde acá. Canal Taller de Corte y Corrección. Puglades arriba, para Marcelo y Marco. Sigan suscribiéndose que estamos llegando ya a los 10.000 suscriptores. ¿eh? Vamos con tutti. Bueno, hasta pronto. Chao.